Sí, no sé por qué, porque como que estamos renovados. Se, se supone que es un lunes, como cuando uno llega con las energías renovadas. Pero hoy estamos aquí en Los Osobrosos, en la última entrega de la semana, que por supuesto estoy acompañado de mi equipo completo, los chicos. Los caballeros del panel, Genoman, Néstor y Renier Gil. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, viernes, viernes social. Ahí ahí. Bueno, flaco. Viernes, buenas tardes, buenas tardes, un placer. estás ready para. ¿Estás ready para el viernes, Néstor? Sí. Atención, oye que atención a los pretamitas. Atención preta cobradores hoy de la semana. Tú le vas a coger un pretamito a la cafetería hoy a la caja. Ya, me tiró para adelante. <risa> Ahorita me dice, no, que falta esto. <risa> Señores, viernes. Bueno, un viernes, ya terminó la semana. A eh, beber agua. Ha bueno, subido los precios. Una de semana de... muy activa, creo que sí, después muy. del domingo de hoy. Acostumbrado. O de domingo, ya. Ya, ya no vamos a ver la cara de... No Ay, tantas Dios veces, sabe. creo yo. ¿Tú crees? Bueno, si gana, lo vamos a seguir viendo, pero sí. Dios. Tú hablaste como con mucha seguridad. Buenas bueno, tardes, tardes, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes, todo, todo bien, gracias a Dios. Y aquí a ustedes también, por la compañía, por el momento. No, todo bien, buenas buenas. bien. Bueno, aquí. hoy tenemos un contenido sumamente amplio. Hoy vamos a hablar, vamos a hacer un... Hay muchas cosas hoy. ¿Tú como que te aprovechaste en la sí. parte de produ por, por producción? Por cierto, estoy un poquito. Eh, eh, eh, fónico. fónico, afónico, exacto, eh, sí, esa es la palabra. Y está saturado mucho de manera de disimular ah, bueno, el es, alcohol. Eh, el alcohol era eh? la que anterior. Ya pasó no, anoche. Trabajo, no, no, no. Me <ríe> <le maté> temprano. <ríe> el alcohol. Y. y y la y anoche, ya tú sabes, la bebé le dio para... La, la noche pobre La bebé le dio para... Pa, la, la, la niña no se puede defender. La, no, la bebé anoche <risa> le dio para estar despierta. Le dio, ah, ella quiso. ¿La bebedera? ¿La bebedera? No, ¿eh? la, la bebedera. bebedera. Ah, la, la bebé. bebé. No, le no, dio para estar despierta, porque ella le dio la gana. pues ella puede y se lo merece. Y nadie la patrocina, mi Bueno, un contenido muy interesante. Tenemos dos invitados hoy. Que me lo hizo a propósito, vamos a hablar de política de política, bella, que no le gusta mucho la política hoy vamos a tener que hablar de política Oye. y esas dos personas estarán con nosotros junto con este equipo, la es un tema, obligatorio. Ah, sí. Sí. Es un tema es, obligatorio hoy era obligatorio Claro que sí. era obligatorio la ya política. yo voy a emitir Ay, mi opinión ya. de manera <risa> neutral la, la, la como la, la se, de, se debió mantener Daniel <risa> ella dijo así. ayer que es política por ese ching yo no lo comparto mucho, sí. porque de una manera u otra uno lo es uno lo es no si supieras, mira la primera vez que voté tenía 18 años años de edad. Ahora tengo 32 y nunca más volví a votar. Ah, okay. Yo era goceador antes de votar. Sí, porque tú sabes que yo pasaba mucho trabajo y parezco viejo. Y antes de los 18 yo estaba en los colegios electorales. Y que sí ok y que y qué, qué votas por esto? ¿Tú entiendes? Ya, tú eras la ya, ya que estaba en la calle. Y no voto aquí. Bueno. Yo, yo voto en Copellito, Genes. ¿sí? ¿Tú sabes dónde Copellito? ¿Dónde no. es eso? Eso es ay, ay. No, yo, 37 no, no, no, kilómetros después de Náhuatl. No, no. Ustedes saben votar. No, no. Ustedes saben votar. Ustedes saben Coppellito. votar en el nuevo sistema. Honestamente, en el nuevo sistema, yo Pueden no. Pueden entrar a la página de la Junta Central Electoral Cop... y hay una forma que usted puede votar por Tortador o cual lo otro. Tortador y abanico, algo así. Partido Abanico, que es un símbolo, diría. Eh, puede, puede usted explicarme. ¿Dónde queda Caballito? ¿Cómo es? Copellito. Copellito. Copellito. Copellito. Sí, Copellito queda eh, cerca de Cabrera y Nagua. O sea, pía. no sé si has escuchado un, un polecito que se llama Payita, okay, que sí. es cuando pasas eh, cerca de, de la entrada de Cabrera, Río San Juan sí, sí, y... ¿Y el, cómo hay eh, ladrones que lo agarran? De que, de que ¿Agarran a fulano en Taicito? Pues yo me no se voy para <risa> allá. <risa> claro, yo no me agarra nadie. Bueno, señores, vamos con el bumper para hablar sobre las bullas del día de hoy. Vamos ya. <música>. Como siempre todo lo, y todos los días tenemos las bullas del día, las cosas que pasan en, la, en las redes sociales, en la farándula, en la noticia, todo lo que está aconteciendo a nivel local, nacional e internacional. Bueno, a mí me tocó lo primero, fue que ayer el influencer de YouTube, empresario, de artístico, Santiago Matías. Político también. Político ¿no? sí. también. Estuvo en la primera fila, Y estamos viendo las imágenes del acto de Gonzalo ¿Qué fue esto, al, lado, este al lado del comité político eso tiene una simbología sumamente importante. ¡Qué feo! se, ve, se ve. Pero Hay muchos mucho peledeístas que deben pero estarse que muriendo. Eso que... que le queda grande a Santiago Matías. Pero por eso te digo... Grande. Pero porque lo invitaron, no que yo... fue que llegó solo. Exacto. No. ¿Y, no? ¿Y, o sea, el... ¿Y, ¿Y quién, quién, quién se, no? se sienta solo ahí? No, Entonces quiero decir que hay muchos peledeístas que de deben que estar ahí muriéndose. O sea, que no le permiten estar donde llegó él. Es donde llegó él. O sea, que ahí en esa línea está el comité político. Exacto. Entonces cuando uno pone en el comité político una figura como Santiago Matías de las redes sociales... Porque hubo una discusión hoy con un amigo mío y yo sigo diciendo y, y lo, lo, lo lo retengo y creo que eso se confirma de que Santiago Matías es una de las personas más, de las influyente. personas de, de influyentes después, después de, de Freddy Velasco como él dice, sabe En ese concepto. Es el más influyente de la juventud. Ahora, ahora mismo, mismo es el más influyente wow. porque tenerlo y ahí. eso es un plan estratégico exacto. también quienes votan más, quienes sí. tienen esperanza Juven, jugo, del cambio, la ponerlo ahí. O sea, ponerlo, juven, o sea ponerlo en el comité es político, lógico. en la primera fila, eso te da una simbología. Yo necesito ese asesor político que tiene el PLD. Hay muchas personas, <risas> le puede caer Santiago mal, hay personas que no quieren saber de Santiago Matías, que, sabe, eh, difieren, saben porque es de lo urbano, y todo el mundo puede, usted puede diferir de lo que usted quiera. Ahora, usted tiene que reconocer. Que, la fi que porque lo pusieron ahí eh, donde está el comité político al lado de todos esos turpenes, es eh, dándole un mensaje de que quieren captar ca el público joven y que ese muchacho domine ese público. Claro, que él, claro. declinó, declinó sí, él declinó, él declinó su aspiraciones. Sin embargo, el mismo presidente lo llamó. Sí, aunque todavía él ya, Exacto, ya, ya, ya que, declinó. Pero de todos modos él, él, él llamó el presidente. Eso mucho sí, que decir. Él, él, él tiene su voz de mando, claro está, pero que le queda grande eso. Mira, ¿Por lo, qué tú dices que le queda, queda grande? grande? Porque él, él no está, él no está para estar capacitado, no, ¿Tú capa entiendes no, no, que no está capacitado, sino como que ya el PLD tiene otro giro que no va con el de él. Está bien que hay un. Sí, un pero que es que mira el caso. Mira pasa. El comité político te, te representa a ti un poder muy fuerte. Mira este lo que hablábamos. Mira lo que ponerlo al lado con el boli. ¿Qué pasó con el boli? Sí, le dieron muchas. En el, en el acto de Gonzalo ayer. El boli estuvo ahí campante, sí claro. Pero ¿qué le pasó al boli? No todo el mundo ya lo mira de la misma manera al boli. A claro. su, tweet y, sí, sí. Y su no, eso cosa, ¿tú pero que lo que pasa en esto que cuando tú haces lo mismo pasa con Santiago hay personas que, que son de la clase pensante, gente que son un poquito más estudiados que no son de los guagua como se dicen o sea no están de acuerdo con Santiago yo creo que el que es pensante no entra en eso porque mira yo respeto no. a esos comunicadores que tienen una trayectoria enorme y no se atreven a, a la política para no perder el público sí. para ti boli después de sí, eso, sí. Pero sí. Mira, después eso algo aquí. sí hablábamos algo acerca de la producción televisiva uh -huh que debería adecuarse a los nuevos tiempos, con una noticia que hizo Isaura Taveras. Perdón, Emilia, Creo que eso ah, se está incrustando con la política también. Por favor pongan el WhatsApp, porque así con el WhatsApp el público también sí, puede interactuar con, con nosotros. Gente. Aquí está pasando eso también, Génesis, uh -huh. y chicos, Néstor y Renier, que los políticos y asesores políticos, porque hay un asesor detrás de eso, o sea, claro, claro, Eso no se da por sí solo. Sí, eso, es, exacto, es o sea, eso es una estrategia. Eso es una estrategia. Y para tú hacer una estrategia, ya sea de marketing, publicitario, de lo que sea, mercadeo, tú tienes que armar un plan que se llama plan estratégico. Entonces, ese asesor que está ahí está adaptado a los nuevos tiempos y es algo lógico que se estima que este chico es un líder de la juventud urbana. Uh -huh. Urbana, eso es cierto. Claro, eso sí, sí. Es cierto. Y uh -huh. esos jóvenes son los que tienen esperanza al cambio. Ya, una llamadita. se una, está buscando una algo Una llamadita, Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Hola. Sí, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Díganos, les, les díganos. escuchamos. Yo opino sobre el tema de Santiago Matías. Uh -huh. eh, sobre la política. Hay personas que tienen cada uh -huh. capacidad para un medio social si okay. por ejemplo él se encuentra capacitado para tener dos tipos de carrera, o sea comunicación social y una carrera política ya hay que respetarlo pero nunca Santiago Matías va a hacer lo mismo porque no es verdad que va a poder diferenciar un tiempo de comunicación social y un tiempo de política pero todo público lo recibirá como él decidirá que sea mejor Okay. muchísimas gracias, gracias por tu gracias. opinión yo ah, creo que lo, que lo que lo ella trata de, de explicar es el, que explica. él no va a él no va a saber dividir entre sí. ser político entre ser político y entre ser y seguir siendo un líder, un líder de, la no nada, de, la de la juventud urbana. Ah, sí, es que como dijo néstor yo o sea, recuerdo frecuencia que el pld tiene tiene muchas personas que están en contra del pld claro eh, porque como en todos los partidos o sea, cuando el, boli se, cuando el BOLI decidió ser candidato por ser del PLD, hay un grupo de personas que no quieren saber del PLD, que a BOLI esas personas que no quieren saber del PLD se le van a sumar. O sea, se le van a sumar de que no quieren, van a decir, concho, BOLI, ¿por qué tú te fuiste para pa, pa el PLD? ¿Por qué no pudiste irte, irte para otro partido, tú entiendes? Y ese y ese rechazo del PLD se le va a sumar. Ellos supieron que, ellos saben que el partido de la División Dominicana tiene una estructura muy buena, muy grande, muy fuerte todavía. Claro, y, en el poder. y se acostaron de ahí. Sí, porque yo sé, ellos participaron en esta, o, o su, incl su inclinación era con el PLD, pero yo no escuché ninguno con el PRM, el PRD, No, no, no. no, no, no. Bueno. Mi amor, ¿qué son los que están en el poder? ¿Son los que dominan el poder adquisitivo? ¿Todo ah, lo que entonces, se está dando? Entonces, cuando tú quieres un mango, tú no le tiras el verde, tú le tiras que está maduro. Bueno, bueno, bella, ¿qué tenemos para hoy? Bien, señores, sale a la luz las primeras imágenes en donde circula, en todas las redes sociales o las plataformas Digitales. Lo repetido aquí de Jennifer López y Maluma, que vienen en una nueva peli película. Mm. Y se está dando, <risa> se están dando ya. Y Atención <risa> no, Rodríguez. Claro, no, no. No. no lo creo. ¿Ah, no? lo mencionan con otra preferencia. O sea. No lo creo competencia para Alex. Atención a Rodríguez. No lo creo competencia, pero ya están circulando en diferentes plataformas <risa> y yo, digitales él va a de la farándula. Con, sí, es va, él va a esas el, imágenes. No, no, no es él, es ella. La ah, no es él, ah, es okay, ella. Que se le mete como una calentura. No, pero no es dominicano. Pues, ah, hay un ah, malo dominicano y otro morico él ha gringo Cubano. sí pero que maluma diga que Colombia Colombia Colombia pues, unos rumores sí, que sí, él sí, no sabe dónde, él, pero no pero él va a salir eso. como un macho señores ahí en, sí, en eso no lo de ella. ella. ese es su bro, personaje oye, sí, eso eso la ojalá lo interprete bien Ah, Eso lo dijo ella Ale <risa> Rodríguez, no, ese muchacho... Es de Porque verdadero. hay hombres que, aun siendo hombres, no interpretan bien su papel. Ojalá y Maluma, con los sonidos que tienes de, tiene, de que no... O sea, de que, que no es pato, pero sabe dónde está la laguna. Sí, ey, ey, ey, ey. Hey. Bueno, Suena algo no. así. <risa> René, ¿qué tenemos para Bueno, <risa> yo en realidad tengo la preocupación por lo que ha pasado recientemente con la muerte de José José. Porque si miramos un poquito... Se han ido unos cuantos, se han ido unos cuantos, baladistas. Sí, ya hay que mencionar también algunos criollos, porque, óyeme, Anthony Ríos, hay que mencionarlo también. Sí, Anthony Ríos, mira, ahí, está, Ay, hay que ahí vemos a... Miren a, esa foto icónica, uno lamentablemente, uno que lo estaban alabando a José José en esa foto, porque era el único que quedaba vivo, y lamentablemente, duró poco muy, después mira, de la muerte de Camilo Sesto. Yo me asusté sí. ahí porque... Anda un meme por ahí, que sale un hombre atrás de ellos tres, de ellos cuatro, <risa> y lo andaba buscando. ¿Cuál es el hombre, sí, eh? hay, hay muchos rumores, Gonzalo. sobre todo con Juan Gabriel, hay muchos rumores, sobre todo con Juan Gabriel, pero de todo modo, la balada, señores, íconos de la balada, íconos. Yo lo que eh, no existe... Por ejemplo, aquí ¿Vale, hay ¿A quién le quedan? ¿Eso es lo que queda? ¿Queda Rafael? Sí, ahí está Rafael de España, el Puma, Paña, el, Puma, y el, Puma y el gran Julio Iglesias, pero de todo modo, de todo el modo... Puma estuvo casi a punto. Sí, le faltó el poco Puma, Pero gracias a Dios que permanece todos, Pero algunos de ustedes también crecieron Escuchando esa música sí, de José José sabes, José, no, 70, Yo estaba escuchando música de Juan Gabriel oh, Porque yeah. la gente que, La, la mujer... mujer que se sabe en la música clásica uh -huh. Se la aprendieron echando agua y sí, haciendo es no, y mujer que lo canto, eh, eh, no cantó, ¿cómo se llama la que canta? Un buen corazón. Maricela A Maricela a Rocío Durca. Eh, eh, eh, Ana Yo la invito la de Cigarrillo. Gavie, Pero hay mucha gente ver, que no lo Juan cree. cree. Que tiene una que me gusta. Pero y lo que pasa, Pero eh, no, Juan Juan La Gavie, mayoría Juan de Juan artistas, las nuevas generaciones que eran supuestamente los nuevos baladistas que iba a tachar. Másame muy fuerte, amor, que a tu lado. Eso. Eso. Se han cambiado al urbano. ¿Sabe? La, la, lo los lo que eran los nuevos baladistas, sacando a Luis Miguel, los nuevos baladistas se han cambiado la mayoría al urbano. ¿Sabe? Por ejemplo, yo fui a ofertiva del Presidente y yo estaba esperando todo eso clásico de balada de Enrique Iglesias. Y yo esperando, digo yo, cuando Enrique Iglesias entre a cantar, ese tipo va a cantar, trapecita y todas esas canciones. Me metió reggaetón, reggaetón, reggaetón, reggaetón. Enrique Iglesias, sí, de ay, no. principio hasta el final. Entonces, ay, no. ya esa generación nueva de baladistas ya no le no, no tienen ese. Ah, o sea, no, ya se han ido ya a lo urbano, a la música. Eso es un peligro. Despacito, o sea, es un peligro. mira, Luis Fonsi con despacito. O sea, todo eso. Sí. Eh, Cheyenne es un poquito el que queda ahí todavía. Ya está su todo. Y, ¿Y, y Cristian Castro. Ajá, Cristian Castro. Pero, Pero Cristian Castro. Es ya es la polémica, como polémica. polémica sí, es cierto. Sí, es Pero de todos modos, de todos modos. Hay que mencionar. Juventud, tú le escuchas, tú le escuchas a la juventud cantándose esas canciones de José José, de Camilo VI, claro. entre otros. Que muchas personas creen no es que no, claro que, que un es joven, ejemplo. un joven solamente escucha dembow y ya, música urbana. No, no, hay jóvenes que te sorprenden con, con salsa del ayer, con baladas de muy ayer. <risa> Salvatore, oye, me, te, te mencionan personas ahí tremenda. Bien. Música buena. <risa> Against the